Cuando Marta se puso de parto y rompió aguas, que como estabas tú. Mm. Cariño, tú no te asustes pero que sepas que es tu agua. Yo muy muy tranquilo. Ya me conoces. Nervios de acero. <risa> Cariño, nos han robado el volante. ¿No quieres sentarte en tu sitio? Pues eso, lo que te digo. Todo controlado. Di que sí, con un par. Hish! <laughs>